Este miércoles 20 de abril te convocamos a reunirnos en la jornada unificada de nivel medio para tratar la reforma educativa, su avance dentro de las escuelas y cómo vamos a resistir este avance que no es ni más ni menos que ajuste en la educación pública. Insertarán la doctora Sandra Juárez y el compañero de la UNTER de Allen, Marcelo Ríos. Te esperamos entonces con las certificaciones que se van a entregar el mismo día el de... 8 a las 8 de la mañana el miércoles 20 de abril. Atencapital, en lucha.